Se dice que los humanos compartimos la mitad de nuestro ADN con los plátanos, pero esta afirmación ha ido cambiando de porcentajes y de términos, pues comenzó señalando solo a los genes comunes. No solo tenemos varias veces más genes que los plátanos y 13 cromosomas más, es que los genes que compartimos con los plátanos no llegan al 10% y esto contando aquellos que se expresan, que son el 1,1% del total.